La psicofarmacología es el estudio de eh, los efectos que tienen los fármacos, los, eh, o sea, las drogas, las moléculas exógenas, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra forma de sentir, pensar, actuar, etc. Cuando hablamos sobre estos componentes de la psicofarmacología, pues tenemos que tener en cuenta, o básicamente nosotros nos vamos a enfocar sobre la farmacodinámica, y es eh, los efectos sobre estos fármacos, teniendo en cuenta la dosis, eh, cómo se distribuyen, cómo se administran, la concentración en los diferentes lugares, cómo atraviesan las barreras eh, plasmáticas, en especial la barrera hematoencefálica, y en últimas, el efecto que tiene sobre el proceso de neurotransmisor. Eso es lo que me va a explicar a mí, el, efect la, el efecto que tienen los psicofármacos. ¿sí? Eh, los psicofármacos se pueden administrar de diferentes vías. Vemos se pueden eh, administrar de forma intracerebral, de forma oral, de forma inhalada, ¿sí?, intramuscular, intravenosa, tópica, bueno, etcétera, por diferentes vías pueden ser administrados y cada vía va a ser que se, se facilite o no en ingreso a las diferentes membranas plasmáticas. Bien. Y... Dependiendo entonces de la forma de administración y cómo eh, en últimas vamos a ver una concentración de psicofármacos en eh, dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, y por lo tanto solamente aquellos vasos aquellos fármacos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica van a tener un efecto, a menos de que sean administrados de forma intracerebral, que por lo general esto un poco ocurre. Eh, pues porque es muy riesgoso. Los sea, intracerebral solamente se administran como principalmente a, a, en, en modelos animales, ¿sí? no tanto en clínica o en humanos. Algunos de los psicofármacos, entonces los vamos a, a organizar por familias y las principales familias de psicofármacos son psicostimulantes, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos hipnóticos, sedantes, facilitadores, péctidos, bueno, hay varios, ¿no? Cada, el nombre de cada una de estas familias, eh, pues proviene de, de diversas fuentes dependiendo del uso que se le dan. Por ejemplo, los psicoestimulantes principalmente son fármacos que generan mayor activación, mayor adosal, ¿sí? Y que por lo... y, y que... Hacen que las personas estén más alertas y se sientan más vigorosas y vitales, ¿sí? Mientras que los... Eh, eh, y pues acá vemos una, vari una variedad de psicoestimulantes, cocaínas, anfetaminas, etc. Los antidepresivos eran una familia de fármacos que suelen ser usados para... Disminuir los síntomas de depresión antipsicóticos, pues disminuir síntomas de ansiedad, de, digo de psicosis. Los ansiolíticos y no sedantes son, eh, tienen un efecto casi que opuesto al de los psicoestimulantes, generando principalmente sedación, ¿sí? Eh, y otros como los facilitadores cognitivos, péptidos, cannabinoides, etcétera. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de los psicoestimulantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe.